Por estos días vuelve a ser noticia el famoso Pollo Carvajal. Ustedes se acuerdan que el hombre tiene mucha información, sí. incluso por ahí ya tuvo problemas con el señor Petro aquí en Colombia, porque dentro de lo que está delatando, está delatando al propio Petro en Colombia, a Lula da Silva en, en Brasil. Bueno, eso ahí está untado hasta el, hasta el nivel de la perra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se está destapando la olla poquito a poco. El que cojan a uno, cojan a otro, uno dice, cogieron a, a la enfermera de Hugo Chávez, cogieron a la, al, al esposo de la enfermera, cogieron a Alex cogieron a ese como talibán que, que vivía ahí en, en Venezuela en un barrio pobre y después resultó en un apartamento de 2 millones de dólares, también que se presume este estaferro de Nicolás, y uno dice, no pasa nada. Uh -uh. La justicia va ahí por debajo, descubriendo, descubriendo, descubriendo. Y el que cojan apoyo Carvajal, la cosa se sigue calentando. Porque vuelvo y digo, aquí van a caer hasta los que no nos imaginábamos. Aquí está saliendo, ya le digo, está, salió Petro, que supuestamente él no tiene nada que ver ahí, pero hasta ahí salió el cochinado señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? El que coincidan. Uno con el otro. El que llegue en cuatro o cinco versiones. Y las cinco versiones sean iguales. La cosa comienza a coger más fuerza. Y ahí es donde la cosa se pone tesa. ¿Y TESA para quién? Para la dictadura venezolana Hay un dicho que dice que el tiempo cura las heridas Pero hay otro que dice que el que la hace la paga Eso no se me venga a hacer aquí el, el sordo ni el ciego Cayó Avesap y otros dos que están encubiertos. Ahora, con la decisión encubierta de que España rechaza la segunda petición de asilo del pollo Carvajal lo deja en manos de la audiencia la extradición hacia los Estados Unidos. Carvajal presentó un recurso en diciembre, no olvidemos, para frenar su entrega inmediata a Washington y puede volver a recurrir. Vuelvo y digo, se demorará. De pronto podrá aplazarla dos, tres, cuatro meses más. Pero que lo extraditan, lo extraditan. Y una cosa sí les digo yo. Yo no les puedo decir a ustedes que una semana, que un mes, que un año, que diez años. Pero lo que sí sé es que el señor Nicolás Maduro, y acuérdese por este medio que me están viendo ustedes, el señor Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello van a parar a la cárcel. Tarde que temprano van a pagar porque tienen que pagar todas esas cochinadas que han hecho. Porque ellos son buenos para... Sacar pecho, hablar duro, y difamar de los demás, pero yo lo dije una vez, yo me imagino esos dos cuando suene por ahí el primer tiro, la primera advertencia que los van a coger, yo me imagino que llamarán a los cuatro millones y medio de ejército popular que tienen ellos, a ver quiénes van a poner el pecho por ellos, mientras ellos cogen un avión y se van por allá para Rusia o para Cuba, a encuadrarse por allá porque saben que tienen un pie en la cárcel. El Pollo Carvajal podría ser extraditado desde España a Estados Unidos en los próximos días. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha rechazado la segunda petición de asilo que el jefe de la inteligencia venezolana presentó el pasado mes de diciembre. La Audiencia Nacional dio luz verde. Ahora el Ministerio del Interior ha vuelto a rechazar la petición de asilo tras considerar que no existe Persecución alguna contra él, argumentó el esgrimido por la defensa. Ahora les digo, la audiencia nacional es la que vuelve a tener la última palabra sobre el envío de Carvajal hacia los Estados Unidos. La sesión tercera de la sala de lo penal de la audiencia ya afeó en su día al militar sus maniobras dilatorias para retrasar su extradición. Vuelvo y digo, podrá que se demore, podrá aplazarlo 15 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero que va extraditado para los Estados Unidos, va extraditado. Que se siguen grosando las pruebas contra Maduro y contra Diosdado, se siguen grosando. Esto va tarde que temprano va a llegar. La cosa se pone buena, se pone rica porque aquí, qué rico es como cuando uno ve una película de ciencia ficción y ven que los malos caen. Así vamos a hacer nosotros acelerar cuando veamos caer estos malos. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a esos comentarios seguimos siendo los número uno y seguimos siendo los chismosos del paseo. Aquí surge una buena pregunta y es una pregunta de doble sentido porque es una pregunta tanto para la justicia española ¿Cómo? Para lo que va a pasar si el pollo Carvajal llega a unirse en su extradición a ESAB, porque ahí sí va a volar mierda para el zarzo. Eso sí se lo digo. ¿Qué puede pasar ahora? Hugo Carvajal, según fuentes judiciales, tiene derecho a presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de interior. La audiencia puede tomar dos caminos o esperar la resolución de este nuevo recurso o ejecutar la entrega inmediata en cuanto lo considere oportuno el que el pollo carvajal sea extraditado le daría un cambio fundamental a las investigaciones que pesan sobre maduro y su régimen autoritario ya que él posee mucha información que junto con la de Alexab lo que podría sería aligerar inmediatamente la detención de maduro y muchos de la cúpula chavista que tienen azotada a Venezuela con esa dictadura. Yo voy a hacerles un recordarles que una vez lo dije aquí en noticias y aquí juega mu mucho la psicología inversa. Ya el pollo a Carvajal sabemos que él va de frente y él va a delatar a todo mundo. Aquí va a caer hasta los que no pensábamos, no digo que por ahí apareció hasta Petro. Ahora viene otra que es todavía un poco más más profunda. Al Dice, yo soy fiel y firme a la dictadura de Maduro y soy fiel y firme a Maduro y, mejor dicho, él es mi compadre, mi padrino, mi papá, mi amigo, mi parce, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Obviamente Botica le tiene la familia ya. Entre comillas retenida Para que no hable Pero yo les pongo un ejemplo Si Estados Unidos le dice a Alexa Si usted no habla No le vamos a dar cadena perpetua Solamente lo vamos a condenar a 60 años Y él dice Tengo 50 salvo a los 110 O sea en esta vida ya no saldría O la otra que es la, la opción Un poco más elegante Y más rápida Es que usted delate a los que A los jefes suyos A los intelectuales que armaron toda esta matraña que ahí saldría el señor Diosdado el señor Maduro y en fin otro poco de vagabundos de esos y ahí sí la cosa se complica y le, si usted los delata a ellos y dice quiénes están metidos en esto y cómo fueron las operaciones pues no le vamos a dar 60 años le vamos a dar 10 y por buena conducta sale con 5 o 6 años ustedes que pensarían que él va a seguirle siendo fiel a Maduro en esta vida o pensará más bien que en esta vida hay una oportunidad que es delatarlo y todavía disfrutar con harta plática que si sí tiene en el bolsillo, disfrutar unos, unos 20 años más bien sabroso sin que nadie le oiga la vida, <ríe> eso es para pensarlo. Ahora con respecto al Pollo Carvajal recordemos que él fue el 18 de marzo del 2019, fue cuando llegó a España y fue detenido y encarcelado de forma inmediata. Sobre él empezaba ya una petición de extradición hacia los Estados Unidos. Washington acusa a Carvajal de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y colaboración con la guerrilla colombiana de la FARC. Él es uno de los que sabía que las FARC viven allá hace 20 años. Cuando llevaba un mes en prisión, el jefe de contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro solicitó protección internacional, ya que por ese entonces el propio Maduro y el propio Diosdado estaban pidiendo la extradición de del pollo Carvajal ...hacia Venezuela, no para protegerlo, sino para callarlo, para que no fuera a hablar... ...y ahí sí le salió el tiro por la culata... ...una vez hecha esta petición, fue puesto en libertad... ...Carvajal desapareció... ...no olvidemos que cuando le dieron primo no se escondió, ta, ta, ta... ...ahora, fue el pasado 9 de septiembre... ...cuando la Policía Nacional, con información suministrada por la DEA... ...capturó al Pollo Carvajal en un piso situado en la calle... ...de Torre Laguna de Madrid, capital de España... Carvajal vivía to totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza. Una vez lo capturan, se activó su proceso de extradición nuevamente, que se ha ido dilatado en el tiempo debido a los continuos escollos burocráticos que se han presentado durante el proceso. De acuerdo a las leyes españolas aprobó por 11 votos a favor y 7 en contra la extradición de Carvajal a Estados Unidos el pasado 20 de octubre. Cuando todo estaba preparado, incluido el avión de Estados Unidos de la edad estaba en territorio español para que volara el sábado 23 de octubre, un error en la documentación frenó el proceso. Pero pasó que la misma que dio luz verde a su expulsión dictó una providencia en la que a petición de la defensa del pollo Carvajal Reconoció un error de forma, se corregía a sí misma y dejaba en suspenso su propia decisión. Queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente en pleno de la sala para que lo resuelva. De esa manera, en ese entonces, quedaba sin objeto de petición que, es, que hace la defensa en base a la solicitud de medidas cautelares ante la sala tercera del Tribunal Supremo la justicia española ese mismo día decidió pedir garantías a Estados Unidos de que Carvajal no, se, no fuera condenado a cadena perpetua, es decir lo que se plantea en este caso de que el desmilitario fuera extraditado y condenado a cadena perpetua